nos ayuda porque nos alerta, sabemos que si anda gente, que si no, que los teros, y, y no escuchamos nada porque lo único que escucha es buh, no escuchas nada, olvidate, es como que estuviese aislado en de un más, departamento, con la vibración se nos rajó la casa, la casa, las piletas, la pileta. las paredes, la casa, fíjate lo poco importante que nos parece eso, o sea toda y la otra cosa control. que hay, que ni siquiera estamos hablando de eso, de las rajaduras de las paredes, las casas de acá son viejas,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 Imagínate con la vibración esta, yo tuve que hacerle contención por todos los <risa> costados de la casa, le tuve que hacer todas contenciones como una vereda de bastante ancho como para sostener que no se deslice una pared, eh, la pileta se rajó todo abajo. Sí, Pero no podemos hacer un pozo, nada, nada, no puedes. nada. ¿eh? Claro, agua, no tomamos no más agua, primero agua. no tomamos más agua de la canilla si no usamos filtro o si no compramos tengo que comprar agua, eh, y segundo, nah. que es otra, otra cosa el agua,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 Tienen ríos que no tienen lechos, que tienen algas nomás y no tienen, no tienen vida. No. no tienen vida, nada, nada, nada. No, no puede vivir nada por la acidificación del agua. No. Y vamos a caer en lo mismo. Vamos a caer en lo mismo. Todavía no, no encontraron, todavía no encontraron el, el mercurio, el mercurio que se está perdiendo de Indupa, que <risa> se está yendo para el río Neuquén, no se sabe qué pasa con el no sabe, sabe qué pasa con el mercurio ese, que lo dejaron, se fueron y lo dejaron en barriles metido abajo. Eso, eso se están bajando los niveles.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 que esto eso, de irnos y, y bueno. Llegamos al final, eh, una vez más el agradecimiento a Primero que no había fracking, después que si había fracking no era tan malo y después que el fracking directamente este, no era tan contaminante. Y después que sí, sí, era contaminante, pero que bueno, acá no estaba prohibido. Así como la mentira se va golpeando en las palabras del ex gobernador Ver el